Pasamos de hablar de música, de rock boliviano, de una propuesta muy interesante por nuestra compañera, hablar sobre historia, sobre la justicia, sobre el no olvidar y por supuesto hacerlo a través de la lectura, de las investigaciones, de los encuentros y de los conversatorios. En este caso me encuentro junto a Ángel, él nos va a dar detalles de un evento que tendrá lugar este próximo lunes, que tiene que ver evidentemente con la representación, la republicación de un texto que habla sobre este momento tan difícil que eh, se vive en Bolivia cuando cuando eh, se realizan uno de los eh, golpes de Estado y evidentemente el inicio de un proceso que nos iría a cambiar para toda la vida. Hablamos, evidentemente, de lo que va a suceder este próximo lunes en conmemoración a lo que comenzaba un mismo 19 de agosto. Ángel, bienvenido, gracias por estar acá. Bien, Te agradezco mucho. Gracias por el espacio más bien no, para... Pues a ti. ¿Por qué eh, ir a la historia? ¿Por qué volver a hablar sobre el tema para no olvidar? ¿Por qué es importante no olvidar? Mira... Todo estudio histórico es uh -huh. un estudio del presente, uh -huh. porque el presente no existiría sin un previo. Claro. Y, y lo previo que hemos vivido en Bolivia ha sido el Plan Condor. Eh, uh -huh. Una experiencia sangrienta. Como bolivianos, eh, sí se ha vivido mal. Mira, yo tengo 20, 26 años. Eh, recuerdo. De mi pequeña infancia, digamos el 2003, antes de eso hay que, hay que escuchar las voces de los que han vivido también, dictaduras, asesinatos, desapariciones. Yo trabajo con Intihuatán, Intihuatán se encarga de esto, desde la mirada cultural nosotros queremos ver eh, que hay que construir el, el futuro y hay que cimentar nuestro presente con ayuda del pasado pero de nuestras culturas, con ese... Eh, no hay que dejar que se olvide lo malo que ha pasado también para que no vuelva a suceder. Ese es el estudio de la historia y nosotros queremos hacer esa rememorancia histórica uh -huh. para decirles a los jóvenes que, que, bueno, que ha habido ese tipo de cosas, que se ha vivido en Bolivia y que no queremos que suceda de nuevo. Hablamos también de un acercamiento crítico, que tiene que ver no solo con, con el proceso histórico, sino con el comportamiento de, de dichas autoridades de esa época y de cómo también reacciona la misma sociedad boliviana ante este, ante este evento histórico. Sí, exactamente. Mira, eh, para mí es sorprendente cómo en otros países donde se repunta ¿no? la derecha, eh, uh -huh. Brasil, Chile... Eh, disminuyen el conocimiento de este tipo, incluso se, se, se elogia, ¿no? eh, Bolsonaro en algún momento elogia al, al, al torturador de Dilma Rousseff, es una cosa de locos, uh -huh. eh, ¿cómo se puede hablar así de un carnicero, de un, de un sanguinario, de alguien que ha torturado? Uh -huh. Y este tipo de cosas suceden uh -huh. cuando no hay pues, un acercamiento crítico a la historia, claro. no hay un qué ha pasado antes de, de hoy día, cómo he llegado acá, eso es lo que nosotros queremos, queremos eh, ayudar en la universidad también, que se, que se retomen momentos importantes. El, el momento histórico de, de la creación, por ejemplo, de, eh, de, los, de, de los defensores de la democracia, en en Bolivia es junto con las dictaduras, sí. y ahora se, se utiliza esa bandera de, otra, de otro método, de otra forma, sí. eh, para minimizar las luchas sociales y lo que han conseguido. Lo que, la Bolivia que tenemos ahora es esa Bolivia de de acumulación de fuerzas de todos esos años, de opresión. El movimiento catarista indígena comienza el 71 en plena dictadura. Eh, uh -huh. Ya los indígenas hemos vivido, ¿no? yo, yo me autoidentifico a Imara, por ejemplo. Y Intihuatán es algo que, que nos ayuda. A Intihuatán, la agrupación de Donde Vengo, uh -huh. que está presenciando también esto, eh, es una agrupación juvenil eh, de conciencia histórica, de recuperación cultural, uh -huh. Vemos como salida alternativa al problema capitalista el vivir bien, el vivir bien pensado, metódico, habla, eh, actuado, praxis. Mm, es, eso es lo que nos importa. Y recuperación histórica, el libro. Genial. Que ¿Por qué escoger el libro de, de Estelaco Lini? Eh, Estela bueno, es, es un libro, es un libro bien interesante. Te habla incluso de, del previo al. A, a la operación Cóndor, que era la uh -huh. operación Gladio en Vietnam, eh, han sembrado la muerte realmente, han industrializado la carnicería eh, de personas eh, en, toda, en toda Sudamérica. Todo el proceso del plan Cóndor y cómo lo describe Estela Cayoni es bien interesante, eh, desde la aparición de los archivos del terror en Paraguay en diciembre del 92, hasta hace poco una sentencia contra dictadores chilenos, o con implicados en la dictadura, en este caso en Bolivia, Arce Gómez fue sentenciado una vez más por la justicia italiana, ¿no? Pero tiene que quedar en la memoria, que no se que no se olvide. Eh, que estas cosas han pasado. Esta la que yo ni te retrata de esa forma. Eh, nos vi introducir incluso a, las a la dictadura chilena y cómo comienza. ¿Quién era Condoruno, por ejemplo? ¿Que era el segundo al mando de Chile después de Pinochet? Eh, ¿Dónde eran las oficinas? ¿Eran en Paraguay? Ese tipo de cosas que reviven ¿no? la historia. Claro. Y que en Bolivia sembró la muerte. Marcelo Quiroga uh -huh. Santa Cruz es una muerte posterior. Tantos desaparecidos. Uh -huh. eh, conocidos nuestros, nuestros papás, mm. eh, en algunos casos, luchadores. La, la universidad mm. en el 71 comienza su revolución, eh, la, la llamada revolución universitaria, por eso es la, la, la fecha importante, por eso es el lugar importante, el lugar va a ser a la carrera de derecho. El autor de la carrera de derecho. Exactamente, vamos a estar ahí con los universitarios, queremos darles insumos para que piensen, ¿no? para los compañeros, Yo igual soy de, de la carrera de derecho, así que... Eh, para ustedes mismos. Es. Qué bien. La publicación, que es la segunda vez, me decías, que se republica, sí, ¿no? En acá, va, acá en Bolivia, se va a entregar para los asistentes de forma gratuita. De forma gratuita. La Biblioteca Laboral nos, nos está apoyando. La Biblioteca Laboral es una rama del Ministerio de Trabajo uh -huh. que ayuda, ¿no? Es el, el libro número 66, ya es una colección. Yo, yo personalmente soy seguidor de la Biblioteca Laboral. Eh, el, el trabajo que ellos realizan también es loable. Sacar libros que, que, que te acerquen a ese uh -huh. tipo de teorías, este tipo de cosas. Y ah, que no se encuentra fácilmente en publicaciones acá no, en Bolivia, ¿no? ¿no? Porque son eh, específicos los que publican y por otro lado no tenemos una editorial más allá de la Biblioteca del Trabajo que se encargue de la publicación de eh, textos, eh, digamos, históricos, que sea de forma, digamos, que sea su trabajo fundamental. No existe una, una editorial que haga ese trabajo. En la boliviano Bolivia no, Desde uh -huh. ese mes. pero por lo menos la Biblioteca laboral nos Está da con esto. con sus números. Genial, sí. excelente. A las 19 y 30 van a empezar el lunes. 18 y 30. 18, 30. 18 30. Un poquito más temprano. Bien que lo dices. Exactamente. Porque normalmente desde las 7 comienzan todos los eventos. Sí, ya estarán a... con ustedes, Ángel? Eh, va a estar el viceministro, uh -huh. una compañera de Tana eh, También va a estar eh, de la Comisión de la Verdad, el compañero presidente. Eh, vamos a tener un número musical al iniciar. Eh, queremos presenciar esto, quizás tengamos un homenaje después ahí en el patio de la facultad, mm. eh, eso ya, ya será parte de la gente. Genial, y después de que se acerquen a la lectura, me imagino que ustedes también propician espacios para conversar y charlar sobre esto. Exactamente, temas. el Intihuatán es un espacio abierto, eh, nos constituimos, como te dije, para la recuperación histórica, eh, recuperación cultural, Intercambio de saberes, diálogo de saberes que es lo importante, así no, no nos cerramos en una cosa, sabemos uh -huh. que, que la cultura es así de dinámica, así que buscamos eso, es un espacio el que tenemos. Excelente. Gracias mucho. por el espacio, no, pues a, ti. Eh, a los Hemos compañeros invitados. recibido el cartel para, para compartir el evento y por supuesto queríamos saber por qué, por qué republicar, por qué es importante releer sobre nuestra historia y en este caso desde ustedes como iniciativa propia, como estudiantes, por qué hablar sobre, sobre lo que sucedió y evidentemente cómo Bolivia se enlaza con toda esta seguidilla ¿no? de, de dictadores en, en la misma época y cómo es parte de ese proceso histórico que si bien otros países han olvidado, nuestros jóvenes no lo han hecho. Te agradezco mucho, Ángel. No, pues a ti. El lunes 19 de agosto será el encuentro en el auditorio de la carrera de Derecho de la UNSA y recuerde usted que comenzarán 18 y 30. Para los asistentes podrán acceder al texto de forma gratuita y luego, sin duda alguna, leer un poco más sobre ello y dialogar eh, si forma parte de los encuentros que propone este colectivo. Hacemos una pausa más y a la vuelta seguiremos hablando sobre cultura casi en los últimos minutos de nuestro programa.